Hola eh, gente, esto un nuevo capítulo de traigo un nuevo vídeo, traigo un vídeo de un turno Estamos aquí en la nueva versión, la 3.29.0.0 Y bueno, en este vídeo voy a aprovechar para decir unas cuantas cositas Además de eh, lo que sería jugar el nuevo mapa Y es que eh, ha salido eh, un, bueno, un nuevo logo para el LC Clan, que es el clan en el que yo estoy eh, integrado, con el que también, pues bueno, gran parte de los vídeos eh, juego con la gente de mi clan, ¿no? Y el, el logo eh, lo he hecho yo junto a, mi, a otro de mi clan que se llama David. Y os voy a dejar por aquí eh, una imagen. A continuación, eh, además de un Nuevo eh, canal que hemos creado que a la vez os lo dejaré en la descripción. Y bueno, eh, aquí estaría el, el canal, es el de un turnes Es lo que pasa que ha tenido una pequeña modificación y le hemos añadido el LC Clan. Que es lo que vamos a hacer en este canal, pues vamos a subir contenido de un turno, como siempre se ha hecho en este canal y como siempre lo, lo vamos a hacer. Y de qué, de qué va a tratar, pues simplemente redes cosas que hagamos los DLC. Aquí vamos a subir contenidos todos los DLC, todos los que podamos, sobre todo yo eh, también. Pues bueno, pues Patata puede subir algunas cosas. Y bueno, algunos como por ejemplo More o Olof, que tienen ordenadores que a lo mejor no pueden soportar eh, grabar ningún vídeo, pues no subirán nada, pero aún así saldrán y toda y toda la pesca es decir que no va a haber no va a haber ningún ningún problema y nada pues simplemente para que os paséis que os voy a dejar en la descripción el, el canal y que os suscribáis y veáis que bueno que ahí va a haber eh, contenido vale además habrá algunos redes que los partiré eh, un po, alguna primera parte la subiré a, aquí al canal de Astero8 y la segunda pues la subiré aquí para los que os guste el vídeo, pues que lo podáis seguir viendo. También he creado un Instagram, ¿vale? Empezaré a subir aquí algunas cositas. Eh, no sé sinceramente cuánto lo voy a usar, lo intentaré usar todo lo que pueda. Y bueno, siempre que suba un vídeo, pues también lo intentaré publicar aquí en Instagram, ¿vale? Y ya por último Twitter, que el Twitter lo tengo desde hace un montón de tiempo, pero bueno, aún así, por para aquellos que no no conocíais, pues aquí está mi, mi Twitter, aquí estáis viendo, que he puesto también aquí el enlace al Instagram. Y, y todo. El Instagram es completamente nuevo, y estáis viendo una publicación si los seguidores y si cero seguidos. Eh, es nuevo. To, eh, totalmente, completamente vaya nuevo. Así que no mucho más. Esto eh, es todas las actualizaciones que os tenía que decir acerca del canal. Y bueno, aquí estáis viendo, como podéis ver el logo de lc nuevo bueno pues volviendo al juego eh, han metido la arena esta en la arena canyon y unas actualizaciones de unos bundles ahí la estáis viendo Qué bueno que vamos a ver no sé cómo. no he visto muy bien lo que es he estado todo el fin de semana afuera y no lo he podido ver muy bien que han metido pero bueno eh, han metido algo de la de la matamores que creo que tiene ahora es más recoil, puede ser primer eh, eh, canto metal can vale la, el gas can pues plan el can que es el, el vasito este se utiliza para hacer eh, bueno, de crafteo, el, el objeto de crasteo lo han cambiado a metal can para que sea más fácil para buscar y eh, tricky plate glass eh, to be un salvajeable que no se puede romper en los pequeños de estos de cristal no sé eh, bueno aquí han arreglado algunas cosas y bueno han añadido pues eso el, el cañón arena han metido algunas cositas por aquí for battery only bag, support for battery only vehicles vale Vale, han desactivado una cosa el individual UI Elements Los elementos UI eh, Habilidad para hacer invisibles algunos algunos elementos Que, que en plan Que es como un efecto Y una, una Warzone eso, eso se puede probar mucho Además puede servir para para servidores de De estos de RP militares, pues bueno, me voy a meter a, a jugar la arena con, con patata que me ha avisado antes y vamos a probar a ver. ¡Oh, que... puta! Ha chantado. Uy, puta. 200 ms, cole No, sí, sí, 120. ¿eh? Parra. Brrr. Chiquillo, muerde, ¿no? La, la cometa venga. es una basura de arma. No sé si es era una basura chanta Vente patada, vente venga, ¡Mátalo! Vale, vale, vale, escúchame, ¿dónde, dónde se saca de aquí? Y... Y yo? ¿Qué es la vida aquí, aquí y, y yo? No eh, queda eso ¿Los creo que es lo que es Los panes, eso. Los, peso, lo los panes es. Hecho, ¿no? <risa> uh <-huh>. Los panes, incluso <risa> <risa> Los panes Faltan... Hostia, tengo un sniper, qué guapo eh, sí, sí, sí me un tiro en la cabeza Me un tiro en la cabeza? Hostia, qué buena con esto me a, a one peor. shot in the head Aquí A ver si a ver. no tenemos casco Yo espero que quiten todas las armas de Francia y toda esa mierda que han metido. Todas las chespillas ya que han metido ¿Dónde patata? ¿Dónde? ¿Que le meto un me Ya aquí yo o sea, no? ¿A serio? Adin patata won. wonky <risa> Wow, ¡Antimio! yo que... puta! Aquí, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué no, iba por ¿Sí? esta montaña y de repente me metí en esta roca. ¡Mira, aquí! Por... ¡Hostia, qué buena! <risa> y el guante se salió del mapa el otro día Y se, mu se murió por la arena ¡Ah, muy ¿Eh? ¿Y el otro ese? <risa> <risa> se ha quedado todo rayado Sube, sube para arriba, sube para arriba ¿eh? Era por este lado. ¡Sí, mira, mira! mira. ¡Hostia, me caigo a otra vez! ¿Qué haces ahí, chavales? Pues nada, aquí bugueándonos un poco con la ronquilla. Buguetándonos. ¿no? mira, mira! ¿Eh? ¡Mira el pavo, pero, mira el pavo! Hablado, la barra, como... A través de una puta barrera que hay aquí y ya estaría Vas va para el fondo y la arena te mata Hostia, le metemos, <risa> le metemos Vamos a meterla, Hostia, ¿se puede pegar? No, no se puede, Hostia, pero porque no. estamos muertos si no puede ser arena. nada. No, no van a matar ¿Cómo? la arena, eh. El otro día me, me, me eché una puta ahí dentro. La gente jugando y nosotros dentro de la arena. Este es el guapo, ¿no? Aquí nosotros, chiquillo. Inmortales, los inmortal, inmortales. ¿eh? Gang, gang, gang, gang. ¿Nos metemos dentro de la arena? No nos da tiempo. En la próxima, en la próxima. Estoy aquí, estoy aquí. Mira, escúchame. Estoy aquí. <risa> <risa> de lo esperamos que... el otro día. Desde nosotros la... entramos el otro día ah, y nos estaban pegando, pegando y nosotros sin poder morir. Y al rato pone, hemos muerto por la arena. Mm. Es que si a ah, no deja... si un astronauta le deja espacio, pues ganas es que... Mira, astronauta. Dios, muerto, hijo. <risa> Estoy aquí contigo, more. Eh, espalda aquí. Muerto. Eh, hijo, Mira, mata, que te has tirado una granada, tío. que te han una granada. Muerto, mi hijo. Adiós, he volado He muerto a mi hijo, tío Se lo he explicado CK, CK, CK, A ver si te puedo curar Adiós, en serio Te he comer Te he curado, te he curado Sí, sí, sí, no, ya Justamente te he curado? Sí, sí, sí, justo Adiós la No me está está intentando bailar Bailemos Eh, un Asterio salvaje ¡Adiós! ¡Falso! Lucio con la escopeta. Madre mía, qué explotada! La, dice que explotada. Entonces dices que la bombita esta pequeña funciona. Sí. Yo no, no la puedo faltar ¡Eh, Tengo dos tíos aquí. Explotan directamente. Espérate, espérate, que no está arriba mía, eh. Ponte, ponte a... el sniper, ponte el sniper. Espérate, espérate. Ups. Vale, pues hasta yo me matado por la cara. Ups. <risa> Lipton. Pues, pues es malo, eh, pa... Es muy malo. ¿Por qué la cambiamos? dicho que es malo para que te turbo matar ese, ¿sí? eh.